Seguro que viendo tu serie o programa favorito online, más de una vez te ha aparecido un vídeo promocional. ¿No sabes de qué se trata? ¿Todavía no conoces a publicidad Programática con vídeo? Soy Mar de Oniad y en este vídeo te explico en qué consiste este formato que está siendo todo un éxito. Cada vez lo demandan más clientes. Quédate a ver este vídeo y te cuento en qué consiste el vídeo RTV. Hace años, cuando queríamos aparecer con un vídeo promocional en televisión, nos podía llegar a costar hasta 20.000 euros. A día de hoy, gracias a esta tecnología automatizada, ya no es necesario. Por unos pocos céntimos podrás aparecer en canales como Mediaset, A3 Media y además no solo vas a gastar menos, sino que vas a optimizar tu presupuesto. ¿Cómo? Añadiendo una capa de data. Y te estarás preguntando ¿qué opciones me ofrece el vídeo programático? Existen dos modelos de compra. Uno, que es el RT abierto, donde podemos impactar dentro de medios premium, como pueden ser medios nacionalistas, de noticias, actualidad y el otro modelo de compra que es RTD privado. Aquí podemos impactar en canales como Mediaset, Atters Player, lo que sería Televisión a la carta. También existen dos grandes formatos. In-stream, donde tu anuncio aparecerá dentro de un reproductor de vídeo, como puede ser dentro de una plataforma online. En este formato existen tres tipos de anuncios. Uno, el pre-roll, cuando tu anuncio aparece antes de esa serie o programa mid-roll cuando aparece en medio o postroll cuando aparece al final. Y el segundo es el auto-stream, cuando tu anuncio aparece en mitad del contenido. Por ejemplo, estamos navegando en elpaís.com viendo las noticias y de repente aparece un vídeo promocional, ese sería tu anuncio. ¿Por qué incluir el vídeo programático dentro de tu estrategia, te cuento los beneficios. Alcance. Cada vez este formato tiene más inventario. Casi en todos los medios actualmente podemos impactar con un vídeo. 2. Segmentación podemos impactar directamente a nuestro target. ¿Cómo? Con geolocalización, con una segmentación sociomográfica por sexo, edad, a través de Wildlist. Por ejemplo, en ONIAD tenemos una amplia lista de medios premium, como pueden ser El Mundo, El País, Revista Force, Vogue, 20 minutos y un largo etcétera. Y por último, por programas afines a tu público o target objetivo. 3. Cobertura multicanal. Podrás impactar en diferentes dispositivos como móvil, tablet, desktop, incluso Smart TV. 4. Contenido. Podrás incluir mucha más información que en el resto de formatos. Por ejemplo, si eres una cadena hotelera podrás mostrar todas las ubicaciones de tu hotel en un vídeo de tan solo 20 segundos y así lo podrás vender de una forma más atractiva. 5. Potenciar tu marca podrás incluir este vídeo en tu estrategia de retargeting. 6. Aumento de visibilidad de tu anuncio. Podemos optimizar tu campaña para que tu anuncio sea más visible y así genere más volumen de clics que posteriormente se convertirán en tráfico a tu página web. Ahora que ya conoces los beneficios de este formato, te cuento qué podemos medir en tus campañas. Algunas de las métricas que te interesarán para conocer el éxito de tus campañas de vídeo son 1. Alcance. Es el número de impresiones, es decir, el número de veces que hemos impactado con tu anuncio. 2. El porcentaje de visionado. ¿Cuántos usuarios han llegado a ver el 25, 50 o 75%? Y 3. El 100% de visionado. Es decir, ¿cuántas personas han visto tu video completo? ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba UniAd, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. Y hasta aquí la explicación del formato vídeo programático. Si quieres saber más o si quieres saber cómo aplicarlo en tu estrategia de publicidad programática, haz clic en el link del primer comentario. Hasta pronto.